Nos escucha ya la coordinadora general de Esqueranicha, Isabel Salud, a Rachel, Deón. a Rachel León. Bueno, la actualidad pasa por las novedades en materia penitenciaria que llegan desde Francia. ¿Comparte uh -huh. su partido la valoración positiva que ayer manifestaban los asistentes políticos a la manifestación por el acercamiento de los presos? Sí, sí, se lo compartimos porque consideramos que son derechos de, de los presos y que. Y bueno, pues que, que hay que respetar, ¿no? Y nosotros desde Izquierda Unida, desde Nicha, siempre hemos defendido esta situación y por tanto, bueno, que pues nos parece un movimiento positivo y seguimos reclamando que el gobierno del Partido Popular eh, haga lo mismo también aquí en España. 2018, año de preparación de cara a las próximas elecciones. Estos días en Madrid su partido ha reclamado más peso en su alianza con Podemos. ¿Esto sería extrapolable aquí en Euskadi también? ¿Esqueranitza pide más presencia en la coalición de cara a las municipales de 2019? Bueno, todavía no hemos mm, eh, tenido contactos eh, aquí en Euskadi, pero bueno, yo creo que de, de lo de Madrid pues se ha hecho un poco, bueno, se ha un poco todo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, nosotros como una fuerza política izquierda unida a nivel federal, pues, eh, pues ayeron su reunión una reunión eh, de su dirección, pues concreta un poco eh, lo que es a nuestro entender, los pasos que deberíamos de ir dando en esta nueva situación, ¿no? Y, y bueno, pues eh, planteamos plazo planteamos una serie de condiciones que van desde el programa eh, a cómo cerrar listas, a como la visibilidad, por supuesto, de, de nuestra organización, como es lógico. Y, y bueno, pues eh, eh, esto yo creo que se ha sacado un poco de contexto, ¿no? Como se ha querido ver, como si fuera una disputa eh, con Podemos, y yo creo que no es eh, no es así, porque solo hay que leer los documentos y, pues no hay ningún ápice bueno efectivamente se habla de que se garantice la visibilidad de, de todas las partes que confluyen, que esto es absolutamente normal no. Y, por tanto, yo creo que entra dentro de la normalidad un análisis de, unas, de, un, de un acuerdo político que nosotros tomamos de cómo organizarnos de cara a las elecciones, a las próximas elecciones eh, municipales, porque es normal, ¿no? Y porque, además, nosotros lo que sí que consideramos es que esto hay que hacerlo, eh, el acuerdo hay que hacerlo rápido, porque eh, no podemos estar en la incertidumbre de con quién vamos a ir, cómo vamos a ir, sino que esto se tiene que resolver eh, lo antes posible, un acuerdo marco a nivel de, del Estado, a nivel de España, y a partir de de ahí ponemos a trabajar ya en lo local ¿no? y por tanto yo no le daría más importancia. Aquí en Euskadi eh, estamos pendientes de reunirnos con Podemos eh, tras la elección de su nueva dirección, eh, trabajamos bien, no hay eh, conflictos y por tanto yo creo que será también fácil llegar a acuerdos con una serie de condiciones, como es lógico, entre dos formaciones que somos diferentes. ¿no? Pero ¿cree que aquí en Euskadi su partido Izquierda Unida ¿Ha perdido algo de visibilidad al entrar en coalición? Bueno, cuando diferentes fuerzas nos unimos, pues siempre dejas algo algo en el tintero, ¿no? Lo que pasa es que lo haces pues a, a favor de que tus propuestas, las propuestas con la gente que nos unimos, pues tengan mucho más eco, tengan más fuerza, eh, tengamos más influencia en la vida política tanto de Euskadi como de España. Por tanto, eh, sí, si en cierta manera, nos dividimos un poco todos en esa marca general. Pero eh, nosotros aquí en los que hacemos un análisis satisfactorio, estamos trabajando a gusto en el, en el Parlamento. También trabajamos a gusto en, en los municipios, aunque en, en los municipios con Irabasi no no estaba entonces Podemos no participa como tal, pero hay gente de Podemos que está trabajando con nosotros y eh, trabajamos bien, trabajamos bien, eh, sacamos cosas adelante que para nosotros es lo importante además de la visibilidad, por supuesto, pero también es importante el programa y en ese sentido pues no tenemos dificultades, hacemos un balance positivo de estos años de trabajo en común. ¿Cómo están preparando este 2018? ¿Dónde va a poner el foco su partido este año? Eh, bueno, estamos hemos empezado a nivel de, del Estado a, bueno, a concretar una serie de condiciones, ¿no? que tengamos un acuerdo marco eh, a ser posible en el primer trimestre de este año y nosotros un elemento fundamental es un el empleo con calidad. Luego hay otros fundamentales para nosotros, por ejemplo, es el tema de la igualdad, el tema de feminismo es, es importante, eh, luchar contra la violencia eh, contra las mujeres también es un elemento un elemento fundamental y aquí en cabido el otro elemento fundamental es eh, un, modelo, un modelo territorial que no, nosotras defendemos ya históricamente un modelo mm, eh, federal y republicano ¿no? eh, consideramos ahora además en estos momentos con toda la problemática de Cataluña consideramos que nuestras condiciones de vida, las condiciones de vida de la gente común, de los trabajadores de la ciudadanía en general eh, mejorará si, si vivimos en, en un estado federal republicano y que garantice unos mínimos para todos el Estado y que se ponga la economía al servicio de la mayoría de la mayoría social y no al servicio como se está haciendo en estos momentos, al servicio de las élites. ¿no? Isabel Salud, Coordinadora General de Izquierda Unida en el País Vasco, Esquerri Casco. Vale, Esquerri Casco, es que, es que vosotros, ¿eh? muchas gracias.